El de hoy eh, va de enseñar un cacharro, eh, concretamente es mi ampli de toda la vida, ¿vale? que es este que voy a poner aquí, que veis aquí en plan casero, es el Fender de Twin. ¿vale? Eh, este amplificador lo compré de segunda mano, ahí, a ver si se queda quietecito ahí, lo compré de segunda mano en el año 93, o el año 94, me costó 160.000 pesetas. Imaginaros el año 93-94, 160.000 pesetas es un... ¿Qué te digo? Es más que el sueldo típico. El sueldo típico de un trabajador normal eran 100.000 pesetas. Es decir, el sueldo de dos meses. De segunda mano. No tuve que pagar tanto porque lo que hice fue entregar otro amplificador a cuenta. Tenía, Entonces yo tenía un Marshall, un Convito, el JCM 900. 4501 que era de 50 vatios que ahora lo he hecho bastante de menos la verdad la verdad si lo encuentro por ahí me lo, me lo, me lo compro pero el caso es que bueno me decidí por, por comprar este, este ampli lo probé lo había probado antes en casa de de un guitarrista que vivía no me acuerdo exactamente Pino Montano por ahí y me, me dejó alucinado vale entonces digo yo quiero este ampli y en cuanto pude lo vi de segunda mano digo para mí me lo compré bueno este ampli eh, lo que tiene de especial, aparte de la enormísima potencia, es la versatilidad total. O sea, es el ampli quizá de los más versátiles que, que te puedas encontrar en, en, por ahí. O sea, puedes sacarle cualquier tipo de sonido. No es un ampli para heavy metal, eh, quiero decir heavy metal del tipo que se toca hoy en día, pero podría, podrías con pedales. O sea, tal cual no, pero le pones pedales, le pones una 4x12 y ya tienes un, un ampli para heavy metal. Bueno. Pues lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar los controles, voy a enseñar para qué sirve cada uno, porque esto tiene controles pa, pa, pa, para un barco. Eh, le puedo sacar mm, sutileza de todo sitio. Y a partir de ahí, pues, eh, una pequeña demo de sonido. Venga, vamos al lío. Bueno, pues para el test voy a utilizar mi Squire Telecaster eh, Custom Vibe, eh, no sé qué. Vamos, una Telecaster bastante clasicota para que veáis el sonido. También luego, cuando haga, más, haga una demo un poquito más con, con backing trans y tal, voy a usar otras guitarras. Pero vamos, para esta demo principal, vamos a usar esta guitarra. Y bueno, vamos a, a ir viendo los, los controles. Lo primero que vamos a hacer va a ser encenderlo. Para encenderlo, le damos a power, ¿vale? Lo dejamos calentar un poquito. Y mientras calienta, echarle eh, un vistacito a las, a las distintas entradas. Quito la guitarra para que se vean. Tengo entradas para el canal 1, ...y entradas para el canal 2. El canal 1 sería este de aquí, ¿vale? Esta ecualización, es decir, limpio, puro y duro... ...y el canal 2 es este de aquí... ...que es, que por cierto el que está activado, lo voy a desactivar... ...que es para distorsión... ...distorsión overdrive, distorsión, ¿vale? Entonces, eh, si enchufo aquí... ...¿vale? Si enchufo aquí, puedo cambiar del canal... ...bien mediante pedal eh, que viene incluido... ...o tirando de aquí. ¿Veis que cambia el canal... ¿Vale? estas son las dos opciones esto del push-pull eh, o pull, más bien más que push pull, eh, ahí en muchos controles lo, lo, lo tenéis ¿vale? entonces lo vamos a dejar tal cual está y ahora hay otra particularidad si con esto aquí vale si os fijáis se han encendido las dos luces esto significa que eh, tengo eh, los dos canales funcionando a la vez en este caso este, este, este control ya no funciona y los dos, eh, es como si hiciéramos un puenteado de los, de los dos canales, ¿vale? Esto es súper versátil, nada más con esto le saco una paleta de sonido que te muere, que te giña, vamos, literalmente. Bueno, vamos a ponerlo de momento aquí y vamos a ver la, los distintos sonidos que podemos obtener. Antes de pasar al sonido, fijaros que aquí puedo controlar la reverb. La reverb que tiene es muy surfera, muy, muy, muy profunda, de muelle, un muelle súper grande. Y aquí puedo decir que tenga la reverb, va, muévete, cabrón, ahí. La reverb solamente en este canal, la reverb en los dos canales o la reverb solamente en el segundo canal. Yo normalmente lo tengo aquí, ¿vale? en medio, y así no tengo que elegir mucho. Bueno, pues vamos a ver el sonido de este lado. Bueno, pues el amplificador ya habrán calentado las valvulitas. Eh, aquí tenéis un control que sirve para eh, alta potencia, que sería ahora mismo 100 vatios, o baja potencia, que lo divide por 4, serían 25 vatios. Luego tengo otras opciones también para incluso bajarle más la potencia. Pero ahora mismo está en modo 100 vatios, ¿vale? Le doy al standby, hay un poquito de ruido, y nos vamos a centrar en esta parte de aquí, ahí, y tenemos los controles a la mitad, ¿vale? Entonces vamos a, a subirle, le voy a bajar el volumen a la guitarra completamente, y voy a subir aquí a un volumen de tocar, digamos, un 2,5, el volumen, ¿vale? Subo el volumen de la guitarra. subir un poquito de reverb en el 3 esto suena súper neutro ahora mismo tal cual ¿vale? vale suena bastante neutro está la pastilla de graves voy a poner volumen a tope si le subo el volumen evidentemente digamos tiene que ver un poco con la guitarra entran más agudos bueno entonces, eh, imaginemos que ahora lo que quiero es, eh, según el manual que, del cual he sacado este esquemita, este ¿vale? Tengo una serie de, de posibilidades. Por ejemplo, el primero que se llama Classic Twin Reverb, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, tal como indica aquí, poner el control de medios a la mitad, poner el control de bajos en torno al 8 y este, tengo un, un, un, un pull, ¿Vale? De manera que entran como una especie, una especie de circuito de, de brillo Y le subo tal como me indica aquí, ¿vale? Bastante alto ¿vale? Estos dos los dejo tal cual y este le tiro hacia atrás Lo que obtengo es un sonido pues muy, muy, muy agudo Que, posible, eh, que probablemente es, es necesario Que de hecho lo que estoy haciendo es bajarle el, el tono a la guitarra Voy a poner la, la reverb a tope, para que veáis el sonido tan surfero que tiene. Uf, esto es que tiene miedo de sellar. Ahí. Ahí. Y con la pastilla de agudos... Es decir, que con, esta, con este ampli no necesita un tanque de reverb externo. tengo Relativamente bajo en la guitarra, vale, esto si no atruena. Bueno, otras opciones del canal limpio, pues aquí me indica, por ejemplo, eh, emulación de Bassman. Entonces, lo que me indica es que en los agudos lo deje un poquito tal cual, tire de medios hacia afuera. Y en este caso, lo que hago es cortar medios, no, no aumentarlo, sino cortarlo. Estamos aquí, vale, y por último el bajo, me indica aquí que lo ponga un poquito más acá y esto se supone que suena como un, como un bassman subo el volumen voy a bajar las la Ahí. sobre todo se va a notar saturando sin saturar pues eh, suena relativamente parecido, evidentemente no igual de, de grave, vale. otro sonido eh, sonido que significa jazz twin, es decir, eh, para tocar jazz. Que no es mi caso. Entonces, lo que dice es que le, que le meta esto para adentro, pongan el 5, eh, los medios cortados, pero a tope. O sea, digamos todo lo que hace es crear algún tipo de, de curva o algo y los bajos en el también bastante alto aquí y esto se supone que con una culona pues sonaría ya será vamos a ver le voy a quitar aquí voy a subir un poquito el tono notáis pero eh, los graves pegan una, unos leñazos que te cagas vamos. bueno otro sonido eh, el siguiente que me pone aquí es twang que sería para tocar country entonces lo que se supone que tengo que hacer es tirar del agudos para atrás ponerlo bastante alto al 9 medios eh, normales, bueno este, el agudo no, agudos normales aquí este aquí y este en el medio y esto se supone que es para tocar country voy a poner la pastilla de, de agudo Hay que afinar la guitarra también, de vez en cuando, pero bueno, afinar de mariquita. Y por último, eh, un sonido que se llama Mid-Boost Rhythm, es decir, sonido con, lo, con los agudos realzados, con los agudos no con los medios. Entonces, esto lo pongo a tope, se compone aquí, esto tiro para atrás y lo pongo en el 6 o el 7 y lo, los bajos en el 9. ¿Vale? Bueno Y estos son Esta es la paleta de Que tiene Sin haber metido todavía aquí Nada Como veis El tema del push-pull Pues la verdad que hace bastante Bastante bien eh, Tened en cuenta los volúmenes También Si tenéis el manual Porque el volumen Te, te, va, te va a modificar Como satura ¿Vale? Entonces, eh, yo ahora mismo no he tocado el volumen, pero evidentemente, si le pones emulación de Bassman y le pones el volumen tal como indica aquí, así es como realmente suena el Ampli. Bueno, pasamos entonces a la parte de saturación que tiene Mandan. Bueno, por el primer ajuste que viene aquí se llama eh, Clean Lead, que se supone que me va a permitir tocar limpio, eh, pero con cierta un poquito de saturación. Me bajo el volumen de la guitarra. Entonces cambio de canal, tirando, voy a subir el volumen al torno al 2 Este canal tiene un poquito más de ruido, ¿vale? Y lo que tengo es la ganancia a la mitad, agudos sin tirar hacia atrás, es decir, sin, sin boost en el 6 Medios tirando hacia atrás, es decir, con, con boost en el 2 Bajos con, con boost en el 7, presencia en el 2 y la revera al gusto Y esto sería un limpio para hacer solos apagadillo le voy a poner a pa pastilla del mástil pero donde mástil del puente rompe pero no rompe mucho lo voy a poner a tope sí sí que rompe no, no me atrevo a dar guitarrazo fuerte vale bueno esta es una opción siguiente opción se llama notch distortion es decir que lo que va a tener es un una, un recorte en una frecuencia determinada Que la vamos a conseguir Con el, la presencia Tirando hacia atrás Y según indica aquí en el manualito eh, Moviendo a cero Poniéndolo a cero No sé dónde exactamente recorta eh, los agudos Le damos boost A los medios Están en normales Pero No, los medios están en boost también Y a 9. Esto va a pegar unos petardazos que te caen. Esto es demasiado, demasiada distorsión. voy a dejar en el 6. Eh, presencia, lo bajo al medio. Sin Ahí. De literalmente Voy a bajar porque si no, ni se me escucha a lo mejor Suena muy, muy, muy, muy Super bestia Vamos, estos es para tocar Rolling Stone a todo carajo El siguiente se llama Power Chords ¿Vale? Y lo que hace es lo siguiente Todo Este lo baja un poquito Todo lo pone normal Este lo deja a tope Este normal atrás Este en medio, como está Presencia sin notch y en el 1 y volumen Y esto se supone que es para hacer power chords. Voy a subir el volumen aquí, si no, no va a sonar sonido que tenemos se llama Screaming Lead. Este sería el de realmente bajo el volumen aquí, el de hacer solito. Tiro aquí para atrás, lo pongo aquí, tiro aquí para atrás, lo pongo aquí. Bajo en el medio, presencia aquí. Ganancia bastante alta aquí, en torno más o menos. Y vamos a ver qué suena. Entonces se supone que es para hacer solos. Voy a pone la pastilla de grave. Subo demasiado de bueno. grande. Ah. ya que te caga Y por último el que se llama Honk. Eh, está aquí abajo. Boost, para abajo a tope. Boost, para abajo a tope. Notch, para abajo a tope. Y bajos quitados de totalmente. ¿Vale? Vamos a ver qué tal suena esto. Tiene un sonido eh, con, con unos medios muy pronunciados, ¿vale? Y, bueno, es eh, lo del honk, pues será por eso. Y nada, esto de momento. Todavía no hemos visto la parte de atrás. Eh, la parte de atrás, pues, os puedo enseñar cómo lo, la diversidad de opciones que tiene. Entre ellas una muy interesante, que es la de quitarle dos válvulas. Eh, y de manera que la potencia se te divide por dos. El peso sigue siendo el mismo, pero al tener menos potencia lo vas a poder llevar a, a muchos sitios sin que te, te, te echen de, de locas, ¿vale? Bueno, en cuanto a mi forma de tocarlo, yo suelo ser bastante convencional. Y eh, los en principio parto de aquí, ¿vale? Es decir, ganancia incluso un poquito menos en el 5. Eh, presencia y, y este es el sonido que yo suelo tener. ¿Vale? Que es un sonido... Pues neutro, que roto limpio, vale, y muchas veces también hago esto y lo pongo los dos canales, vale. limpio y saturado a la vez, voy a subir aquí un poco, bueno, ya está aquí, otro día hago la parte trasera y hago unas backing tracks con Dior